Muy buenas a todos chavales, yo soy basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Sí chicos, lo que estáis viendo en pantalla es real, ahora mismo poseo, tengo en mis manos la skin de Galaxia Esta skin cómo la he conseguido, pues básicamente con la tarjeta de crédito de mi madre Camiseta Gucci, 350 amigo me ha dejado su cuenta en la que él ya lo tenía para poder hacer este vídeo entonces chicos en este vídeo vamos a ver cómo se consigue esta skin de galaxia con todo su set porque es que básicamente ayer estaban regalando todo el set de la skin de galaxia vamos a ver un poquito esto ahora mismo entonces esta es la skin de galaxia que ya todos conocemos de hecho ah, seguramente habéis visto muchos gameplays con esta skin habréis visto vídeos de información y demás bueno ya se filtraron estos ítems anteriormente pero no se sabía si va a salir a la tienda de objetos, si va a salir, yo que sé, si lo iban a regalar, es que lo que yo menos me esperaba es que iban a regalar estos objetos, entonces ahora mismo tenemos la skin de galaxia sin ningún pico, sin ninguna ala delta sin nada, básicamente, entonces ahora mismo voy a hacer un chasquido y básicamente vais a ver todo el conjunto de la skin de galaxia, aquí lo tenemos chicos, todo el conjunto de galaxia en su totalidad, tenemos su ala delta, su pico, su mochila, que básicamente sería como una galaxia, disco galáctico, y bueno Obviamente la skin de galaxia. Y ahora, chicos, ¿cómo se consigue este conjunto que estáis viendo por pantalla? La mochila de la skin de galaxia, que para que veáis que no os miento, es parte del conjunto de galaxia, el pico y, e incluso el ala delta que se llama satélite. Que está a la delta, chicos, fijaros, está guapísimo. Por el simple hecho de tener la skin de galaxia, pues es que al cierto tiempo a mi compañero le han dado estos tres ítems que son del conjunto de la skin de galaxia. Supongo que ahora ya, como han salido estos ítems, que Vamos que los han repartido a todos Los que tenían la skin de galaxia Por pues supongo que si vosotros ahora mismo compráis Alguno de estos dos dispositivos Os lo darán al momento Todas estas cuatro cosas Chicos antes de continuar con el vídeo Recordad que si os vais a la tienda de objetos Y os vais a, a apoya a un creador Podéis poner mi código que se llama By6YT Esto simplemente lo que va a hacer es que Me va a dar un cierto porcentaje de bonus Cada vez que vosotros compréis algún ítem En la tienda de Fortnite También recordad que nuestro sorteo está activo creo que quedan 7 6 días para que concluya el sorteo y el enlace los tenéis en las primeras líneas de la descripción vale pues vamos a ir un poquito a tilted con nuestra skin de galaxia y con todo el conjunto de la skin de galaxia vamos a ver qué podemos hacer atención que tenemos lapas por aquí y un compañero por aquí o sea no hay mejor combinación veamos veamos veamos ¿What the fuck? te las comió Espérate, espérate, que me vienen más. ¡Hola, hola, chaval! No, no. Vete, vete, vamos. Uf, uf, dos de vida. Vete. Y me sigue el chaval este, pero qué pesado. Pero qué pesado, de verdad. Este chaval estaba a 18 de vida y me ha perseguido como si estuviera a 200 de vida. Pero, pero hola. Ok, turno de usar los globos ahora mismo. Vamos a volver a Tilted y vamos a ver. ¿Qué personita nos encontramos? Con nuestros globos nuevos no, que han metido. Vamos allá. ¿Sabéis que si. Mirad, están aquí abajo. ¿Sabéis que si yo ahora mismo caigo con los globos en el suelo, muero? Es un bus ahora mismo que hay en Fortnite que es tochísimo, ¿eh? De hecho, me ha pasado ya algunas veces que ha sido impresionante. Espérate, hay gente peleándose. Te he visto. Yo les diría que hay un caso muy bizarro, muy raro, realmente rocambolesco. Broson, hola, ¡Oh! hola, cómo me reventó este chaval. De hecho, vamos a coger ahora mismo el coche. Tenemos ahora mismo. El subfusil, de hecho está aquí. Fin ¡Oh! pan, truco, truco. <risa> Venga, estoy yendo para ti, bro. Vámonos, bunny hop. Seamos amigos. No quiero ser amigo, ¿no? Tranquilo, me estoy viviendo mis potis He explotado Vale, acaba de construirse míralo. Uy, va el Ragnaro, Que casi se lleva un tiraco con Franco Vámonos, bro <ríe> Que estamos esperando a que pique así Sí, sí, pero... Pero, ¿y este? ¿Qué me podéis decir de este, de este personaje? Aquí campeando Tiene que ser un buen timing Si no, no le puedo pillar a este Le he dado, le he dado, le he dado Bien Tiro y le rematamos con la escopeta. Vámonos, chicos. Estamos ahora mismo a tope. Y este chaval... ¡Ojo! Menos mal que este chaval tenía materiales, que si no... ¡Detrás, bro! ¡Detrás! Bueno, pues nada. Esa trampa... ¿Te cae un tío? <risa> ¡Vámonos! <risa> pero, como, pero como me estoy moviendo ahora mismo también, construyendo también... Algunos centímetros más tarde. Disparo muy cerca de aquí. Mira. <risa> Se ha tirado de su propia estructura. Vámonos. ¿Dónde está la casa? La trampa, uff, la trampa Cuidado con esas trampas, bro Me asustan Pero me viene otro Venga, bro Nos vemos De la montaña, creo De la montaña, bro Espérate, espérate, espérate Que no es broma, que me ha venido otro Vámonos, Me quedan tres Dado, dado, dado Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, él no tiene posi Está debajo nuestra Míralo Hello, motherfucker Chicos, dos con vida Tengo que tener cuidado porque no sé dónde está el otro Que me está disparando en una pistolita Muerto, me queda uno No, no, no, los zombies. ¡Uf! ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos, chicos! Con nuestra skin de galaxia. ¡Vámonos! 15 kills. ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! Nuestra skin de galaxia yo creo que ya me puedo retirar de la vida ya de Fortnite